Pinocho de Guillermo del Toro finalmente llega a Netflix y lo hace con la crítica totalmente rendida ante sus pies. La esperada animación del director mexicano se ha convertido en uno de los estrenos mejor recibidos del año con 96% de frescura y con certificado de calidad. La película trata de Pinocho, un muñeco de madera que cobra vida y debe aprender a ser un niño bueno en la Italia de principios del siglo pasado. La crítica ve el impecable trabajo de animación en stop motion así como la música del compositor Alexander Desplat como una combinación con completamente triunfal. Pero es el fuerte impacto emocional que esta nueva versión de la historia consigue el que ha puesto a casi todas las críticas de su lado. De la misma forma se ha celebrado el trabajo del elenco de voz, así como el subversivo carácter del protagonista y su desobediente personalidad respecto al personaje del cuento clásico. Es así que Pinocho de Guillermo del Toro se corona como una de las mejores películas animadas del año por parte de la crítica. Recuerda que si quieres saber más sobre lo que dicen las reseñas de los estrenos de la semana solo tienes que seguirnos aquí en Tomatazos.